Bienvenido. Gracias, gracias. No volvió, pero Volvió también, que nos tenía abandonado. ¿Te sí, tenemos abandonados, Estamos de que nosotros. Muy no, bien. un descansito. está muy bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos para hoy? Veo bueno. que han venido preparadísimos. Pelotas. lo hacemos. El ¿Vamos? día del inventor. El día Ajá. del inventor invento? invento? invento? que El profe igualmente tiene mucho de invento. ¿No? Porque más allá de la de preparación, digo, para el que no se aburra, el, sí. el que va a, a prepararse, que va al gimnasio, bueno, tiene que buscarle también la vueltita. A, a todos los ejercicios exactamente sí, sí. Que ya conocemos. Mucha inventiva. ¿no? Exacto. Gracias, Tata. Muchas gracias. ¿Qué tenemos con las pelotas? ¿Qué podemos hacer? Pelotas. Primero? Pelotas bastante. Eh, vamos a hacer ejercicios abdomen, sí. pierna ejercicios glúteos. Uh. Vamos a hacer un poquito de cada uno. Ok, me encantó. ¿Sí? Vamos a trabajar por tiempo. Sí, unos 20 segunditos. Descansamos 5 y pasamos al siguiente ejercicio. Me ¿sí? encantó. Dale. Bueno. Eh, lo yo voy a explican mostrar, primero y después lo explicamos. ¿Por dale, dale. dónde? Sí, uno venga, venga. cada uno. Bueno, uno chico los chicos va a arrancar. Vamos a hacer, arrancar con las pies arriba de la pelota. No Me ubico oh, en plancha, ¿sí? sí. Vamos a trabajar con abdominales. Rodilla al pecho, junto y extiendo la plancha. Oh, Mantengo no acá eso. 20 segundos. Primer ejercicio, descansamos 5. Segundo sí. ejercicio, vamos a hacer patada crawl. ¡No! Oh, no. ¿Sí? No. Tratando no, ¿qué pasó? que la pelota no, no, no, no. no se mueva. ¿sí? Es durísimo ese. Como niño enojado. Exactamente. Bien. Segundo ejercicio. A ver el segundo ¿Te explico yo lo explico? Vamos. <risa> bien, vamos a hacer revuelvo la olla. Se llama este. ¿Cómo? este. la olla. Revuelvo la sale? olla. Si no me sale, lo hago hacia adelante con ¿Puede plancha dinámica. el trago dinámica. también. Sí, ah, es el mismo trago. <risa> o plancha dinámica. Claro, bien, bien. Cualquiera de los dos. Cerrucho el piso. Son dos son ejercicios todos para abdomen, ¿sí? Ah, sí. Van a cerrar con, a ver. vamos a poner el costadito, glúteos y posteriores. Vamos a pisar la pelota. Subo cadera, contra el glúteo, extiendo la pelota, vuelve y baja. ¡Wow! ¿Sí? ¡Genial! Subo Ese cadera, extiendo los posteriores, vuelvo y bajo. Está bueno, pero... Lo Todos los hacemos. ejercicios... Están duros. Están duros. ¿Qué <risa> <risa> eh, tenemos nombre? que hacer? ¿Cuántas? Tín hombres Vamos a hacer por tiempo. Vamos. Vamos. Vamos, Cata, la, a la representante. De representante de Amadeo. Vamos Dale, revuelvo. la onda! ¡Se ruche el, el pecho, así, dale. Mira, mira, así. ¿Sí? A un poquito más. Ahí. Chico, Ay, mira, vamos, estas pelotas chico. se mueven? Tres. Ay, dos. Sí. Vamos, vamos A ver. Muy y bien. Y sí. Vamos. ¿Qué Que está revolviendo La Muy bien. A un lado y al otro. A otro lado. Ahora ¿Vos podés? Sí, vos podés. De un lado y de otro. Estamos muy duros en el argumento. Perdón, perdón. Dígame un poco. No, mira lo que es eso. Dos, uno, descansamos. Oh, ¡Qué bien! ¡Qué durísimo! ¿Cómo se le está el sol en la cubeta? <ríe> no, tremendo, tremendo. Vámonos, dos juntos ahora. Patadita, ¡Ah! Arriba, arriba. El capricho. El Yo tengo, Mario. Vos tranquilos. Gracias. ¿Te podrás subir abajo del hombro? Chico sube. Sí, que no se me mueva la pelota. No, que no menos. No, no, 3, no me puedo mover. 2, vamos, pataleamos pataleamos. Sí. Ajá, Le que no. se mueva la pelota. Vamos, vamos, vamos. Aguantamos, aguantamos No La voy a aguantamos. pinchar, eh. Vamos, Vamos, dale, vamos, dale. vamos. Perfecto, que llega. Vamos, vamos, vamos, Qué bien patalimos. Dale, tres, dos, 1 no, no. Es Esto es mucho. Es mucho. Último. El último. Para el despedirnos, chicos. Y se ganaron ya, el asado vamos, del vamos, fin de semana. Si quieres, me acuérdense arriba. Piso la pelota. Y ¿sí? levanto Subo cadera, extiendo. Oh. Junto. Y ahí bajamos. Bien. A ver. Vamos a ver cómo vamos. sale. No, de recién me mató. Te no, sube. No, sube. No, sube. No, sube. el micrófono. A ver, chicos. ¿Se puede ver bien las medias de espalda? Voy, voy, voy. Ahí. Se ven, ve se ven. subo. Listo. Pau, si no wow. tengo pelota con quién lo una puedo hacer. Una palta con risas. Esto vamos a las hacer las en el piso. piso. En el piso subo cadera y bajo para hacer portero y para una Estiro y vuelvo. No es obliga, acá estaba todos los días. No voy, no voy todos los días los gimnasio. No, no voy a A ver, chicos. Tres, dos, vamos. Arriba cadera. A ver. Ahora contra Ahí siendo. Ahí. Ahora Ahí, ahí baja la cadera. Ah, okay. A la subo, extiendo, vuelvo baja. y bajo A la aguja A la aguja A la aguja A la aguja A la aguja Ahí va ah, A este lugar no, no, no, no, este no, no, Si que queremos la altura de la cabeza Subo, extiendo, bajo Yo no lo hago, pero me gusta Muy bien De cronos Arroba, cronosfeat Nos encontramos ahí En Facebook Bien Y bueno, próximamente en la Tercera sede Próximamente, tercera sede de cronosfeat Se lleva en el cronosfeat ¡Bravo, chicos! Sí, en ah, cualquier momento lo subimos. Ah, ¿A dónde van a ¿sí? sumar la tercera? Estamos en San Martín. Todos, en San Martín, qué lindo. ¿A ti San Martín? A San ah, Martín. Perdona, gracias, estoy haciendo chicos. cartelería. No, no, Concibamente no. un local muy conocido de comida rápida. Está, si está haciendo canjes por estado de WhatsApp. Ahí estamos. No me no puedo creer. No, no sé canjes canje por estado de no, WhatsApp. quiere ser no la cara de algo, ¿tenés? ¿no? ¿No es? Vamos la hacer la crono, no doy con el fichito rojo. Puede ser el antes. Puede ser. Exactamente, lo vamos a antes y después. Chicos, gracias. Un placer a ustedes.